Hablando con Jesús Podcast Hola mis hermanos de aquí en Hablando con Jesús Podcast Otro domingo más otro, Otra emisión más aquí en Hablando con Jesús Podcast Siempre dándole la gloria y la honra al Señor Siempre agradeciéndole por otro día más de vida Otro día, otro día más en su presencia y, dejaron, y permitiéndonos dar las buenas nuevas terreno a los cielos. Como siempre le digo, gracias Señor por, por este momento, Señor, tan especial que tú pones en este Hablando con sus podcast, siempre andré la gloria y la honra al Señor. Hoy que un tema de esos temas maravillosos que yo digo que son maravillosos, todo cada domingo siempre lo digo, y no me voy a cansar de decirlo porque los temas son maravillosos. Son temas que una vez más él lo puso hace tiempo. Pero cada, cada, siempre le pido al Señor que pues, me diga en qué momento dar esa palabra que me dio. Y, y, esta, y, y hoy el Señor nos quiere hablar. El título lo ha titulado, perdón, la, la redundancia. La calidad de un líder se refleja en los niveles de exigencia que fija para sí mismo. Una vez, una vez más, se lo repito, la calidad de un líder, que somos todos, no únicamente... Eh, un pastor o un, un líder de, de ese templo, de esa iglesia. Tú eres un líder para hacer, para ponerte claro eso. No entiendas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Se refleja en los niveles de exigencia que fija para sí mismo. Entonces, como tú eres un líder, lo acabamos de decir, los niveles que tú te exijas, te exiges o te vas a exigir, que vas a fijar para, para ti mismo, van a ser un crecimiento y un acercamiento más con el Señor. Es lo, que quiere, es, lo que, es lo que quiere hablar hoy el Espíritu Santo. Quiere hablar el Señor en esta emisión de en Hablando con Jesús Podcast. Y el Señor cuando nos da esta palabra, nos da esta palabra, nos llevaba a Éxodo capítulo 3 versículo 11 Una vez más, Éxodo capítulo 3 versículo 11 Aquí nos habla, pero Moisés dijo a Dios ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Yo sé que hay muchas veces que preguntamos eso al Señor Y no deberíamos de preguntarnos porque todos tenemos un propósito Todos tenemos, desde mucho antes de la creación de este mundo eh, fuimos creados para el verbo que el verbo es Cristo Jesús tenemos un gran propósito con cada uno con, el Señor tiene un gran propósito con cada uno de nosotros y como esa calidad de, de líder que tú eres una vez más tú eres líder eh, con tus hijos con tu esposo con tu esposa en tu trabajo en, en, lo, que tú estás de, en lo que tú estás haciendo en esta vida en este mundo Eres un líder que se está reflejando unos niveles de exigencia cada día mejores que te está pidiendo el Señor. Tú quieres bendiciones, tú eras claro que sí. Entonces, esa calidad de un líder que tú eres, vas a reflejar unos niveles de exigencia a ti mismo o a ti misma, que van a fijar, mejor dicho, lo sobrenatural del reino de los cielos en ti. Y es por eso, como una vez más, como el Señor nos lleva para uh, en Éxodo, capítulo 3, versículo 11, que Moisés le preguntaba al Señor, ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo para tener ese empleo? ¿Quién soy yo para tener este hogar? ¿Quién soy yo para poder bendecir a otros si, si fallo en muchas cosas? Entonces, como todos somos líderes, como todos tenemos cada día nos queremos exigir a unos niveles más altos aunque hay unas personas que se conforman a un nivel quedaron ahí como yo los, como yo los llamo con todo respeto quedaron en el horario de 9 a 5 no quieren seguir más y no quieren recibir cada mes ese cheque pero hay personas que quieren llegar más y es por eso que el Señor en esta, en esta misión hablando con Jesús quiere llevarte y siempre lo va a hacer en lo sobrenatural. Pero cada día te, Él está pidiendo que cada día haya cosas mejores, haya cosas diferentes con Él. Que no todo sea lo mismo, que las oraciones no sean oraciones vanas, sino sean oraciones que realmente esté la presencia del Señor ahí y por eso Moisés le preguntaba al Señor ¿Quién soy yo para ir? ¿Quién soy yo? ¿Quién, quién, ¿Te has preguntado quién soy yo para ir a paraón ¿Quién soy yo? ¿Por qué me pusiste en este empleo? ¿Por qué me pusiste en esta posición? ¿Por qué me pusiste en este, eh, con estas personas? Y sacar a los hijos de Israel de Egipto una vez más y lo hemos hablado en diferentes emisiones Muchas veces el Señor lo que está haciendo en tu vida, en la vida de un familiar tuyo, en mi vida, es que al mismo tiempo que el Señor nos ha plantado en ahí para poner esa semilla, también está trabajando con nosotros. Y recordemos que hemos hablado, y lo hemos hablado en esas, en esas clases virtuales de los jueves, que ese desierto nos sirve para un proceso de exigirnos cada día más como líderes, como hijos de Dios, para llegar a esa eternidad, para tener esa, esa exigencia, esa calidad de que somos embajadores del reino de los cielos cada día. Y cada día estamos ahí luchando, como lo dijimos en una emisión, durmiendo con el enemigo que es esa carne. Cada día hay cosas que debemos dejar atrás Cada día debemos de madurar Cada día debemos de crecer Cada día debemos de ser ese gran liderazgo Esas grandes personas Que nos falta, como siempre lo he dicho Y nunca voy a terminar de, de, de, de terminar de decirlo Nos falta demasiado Demasiado nos falta Pero cada día pidiendo la misericordia y la gracia del Señor que con él todo es más llevadero. Que su yugo, no ese yugo que él que él tiene, nos, nos ha hecho las cosas más un poco más livianas. Y es lo que debemos agradecerle al Señor. Porque también cuando el Señor me daba esta palabra de la calidad de un líder, hoy vemos un liderazgo de, de tibios. No hay ni caliente ni fríos. Vemos un largo de tibios. Que En el templo son unos, en la casa son otros, en el trabajo son otros. Y eso es lo que, el por eso el Señor pone este tema de aquí en hablando con Jesús. Vea, hay una un, para, un, un paraísmo y una hipocresía. Que el Señor quiere que realmente el Señor busca calidad, no cantidad. En la calidad que el Señor te ha puesto, en ese aspecto de tu vida, en ese aspecto en lo que estás haciendo, hazlo bien, hazlo bien. Cada cosa eh, en el nombre poderoso de Jesucristo, si Dios te ha puesto, a, eh, digamos en el comienzo de lo que llamamos de este año, a procesar muchas cosas tranquilas. O tranquilo Que el Señor va a hacer algo maravilloso Y mira que esto me trae A una imagen Que el Señor me había dado Perdóname que estoy mirando aquí Estoy buscando esta imagen Si no puedes con todo a la vez Hazlo por partes Y eso es lo que es de un buen líder Hacerlo por partes y bien No haga a, a, a, a, Como tomar todo o sea, Arrebatado y mejor dicho porque hoy vivimos en un cristianismo de emociones Y se habla en templos Y a los meses se cierran. Entonces realmente que algo Que el Señor quiere que entendamos es que Que el pasado, que en el pasado Podríamos avanzar más rápido Si lo dejaras atrás Como ese gran esa calidad de líder que, eh, que somos. Hay cosas que a algunas personas no les cuesta, claro que sí, pero entrega esas cargas, entrega esa, esas, esas cosas que te pesan o que nos pesan y entreguémoslo al Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio, para Él es más chavadero que para nosotros, en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor, mis hermanos cristianos en la gloria, Querido oyente de aquí y también de que estamos en la Gloria Muchas veces mira que nos habla en 1 Pedro 2.9 Que no, no tengas miedo a ser diferente Ten miedo a ser igual que todos los demás Muchas veces eh, en el ambiente laboral, familiar o lo, o lo que estás viviendo de pronto te da miedo porque, uy, ¿qué me van a decir que esto es cristiano? que No, no a veces no necesitamos decir que somos cristianos, es nuestra forma de comportar, esa es, es la, nuestra forma nueva de ser, porque ya no somos hijos del, hijos de, de, del padre de maldad, somos adoptados y somos sus embajadores, ya los que nos gustaba hace dos días o el año pasado, ya no debemos gustarnos hoy en día, claro que debemos estar con ellos, claro que debemos ser luz en las tinieblas, claro que debemos ser en el mundo poner esa sazón en ellos para que el Señor trabaje en sus vidas y algo muy importante es la oración y escudriñar la palabra y una vez más en Primera de Pedro 29 dice no tengas miedo a ser diferente ten miedo a ser igual que todos los demás eso es un miedo que te lo, so, voy a ser honesto contigo eh, que últimamente estoy con mucho joven es ser igual a ellos y yo digo Señor dame fortaleza dame ayúdame a ser esa luz a ser diferente Padre porque como lo dijimos en una emisión hoy en día tú escuchas una conversación y como un líder que tú eres y yo le, digo, le agradezco al Señor como me ha puesto en ese liderazgo de ese embajador de Reino en los Cielos que he sorprendido que cualquier conversación que hay hay groserías se salen groserías impresionantes y es por eso que yo le pido al Señor como dice su palabra cuidado al que se queda firme ser diferente a veces a, a, a veces eh, alguna gente dice que es peligroso pero no, ser diferente es realmente eh, ser algo algo mejor porque a veces las apariencias se engañan hay una imagen de una manzana que por mirándose mirándose ese espejo esa manzana, pero por detrás está podrida. Que, no, que tú no seas como ese tipo de líder, de calidad de líder que por delante muestras algo, pero por detrás eres otro. Que realmente lo que está por delante, también por lo detrás, sea igual. Si vas a ser un cristiano que realmente. No lo demuestres como teniendo una Biblia bajo del, del brazo, sino realmente que tu testimonio, tu forma de ser, tu forma de comportarte, diga mucho más. Y es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristianos de la Gloria, un tema maravilloso que el Señor ha puesto. Nunca dejes, que nos dice el Señor, nunca dejes que estas tres cosas controlen tu vida, como ese, esa calidad de líder, las personas, el dinero, el pasado. Si eso, si eso llega a pasar en tu vida, mis hermanos, eso se va a reflejar en los niveles de exigencia que se van a fijar para ti mismo. Si, el, si las personas que están alrededor eh, van, a hacer, van a dejar, que tú vas a dejar que vas a controlar como es el líder, como es el embajador de reino de los cielos en tu vida, ahí hay un problema grave. También el dinero. Eh, precisamente eh, ese, ese diciembre que pasó, me pasó algo, pero como yo le decía a esa hermana, Dios quita ventas y la gente por plata, uy, a veces se corrompe, tremendo. Y que el pasado cada día, si tú estás procesando algo, que hay muchas, gente, hay muchas personas que les cuesta más que a otras, es entendible. Entonces, uh, que ese pasado, entregárselo al Señor, Entrégaselo Porque uno mismo es el, es, es el que mismo se recomienda Como ese gran embajador Con estos jóvenes Que últimamente estoy compartiendo Mis hermanos eh, El Señor Me está haciendo Ellos cuando me ven O pues dicen unas malas palabras Uff, pero tú dices ¿Son cristianos? No, no son cristianos Son chicos Que pues no conocen de Cristo y hay unos que conocieron Pero se apartaron porque Hubo un mal testimonio Que los hizo retroceder Y eso es Para mí fue delicado saber eso Sé el jugador No la ficha Cada vez que tú vayas a hacer algo en la vida Sé ese jugador No la ficha Que te controle ese jugador que tú eres, que el Señor te ha puesto ahí, porque tú vas a ser esa luz en las tinieblas, en el mundo, mis hermanos. ¿Quieres llegar a lo alto? Tú dirás, claro que sí. Entonces, ¿sabes qué? qué? Como líderes, ¿sabes qué debemos de aprender? A tolerar la frustración. Eso debemos de comenzar. Ya las cosas, bueno, el que quiera, quiera, el que no, no lo quiera. Dios no obliga a nadie, Lo ya lo he entendido, hasta conmigo mismo. Él me dice, bájale como el testimonio que vi hace poco del azúcar, decisión tuya, pero me encantaría que le bajas el azúcar. Y lo estoy haciendo, me ha costado demasiado, pero ahí voy. Y esa es la calidad del líder que el Señor quiere, que me está diciendo, si tu frustración, es que tú no puedes bajar el azúcar, ¿cómo te puedo llevar a los siguientes niveles? Entonces, mi ex, mi, esa calidad de líder y esa exigencia que me, que me voy a poner en este año, es, va a reflejar lo que yo voy a poder hacer para mí que para los demás. Si puedo bajarle al azúcar de un 100%, a, digamos, ahorita voy, digamos, un 10, que pueda llegar a un 50, un 70, un 50%, seamos realistas, Uf, yo te digo que haría algo maravilloso en mi vida. Pero ahí vamos, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Una vez más, para ser una calidad de líder debemos de tolerar nuestras, nuestras frustraciones. Entonces, Uh, esos proyectos detenidos, esos cambios de planes, incidentes, rechazos, uh, inversiones fallidas, eso es lo que nos va a ayudar en lo espiritual a crecer cada día más. Y cuando crecemos en lo espiritual, mis hermanos cristianos en la gloria de aquí hablando con Jesús Podcast, y si nos ves o oh, nos escuchas por primera vez, bienvenido a estas emisiones de todos los domingos a las 7 de la mañana, hora Bogotá, Colombia. Y es por eso que el Señor, mira que al hablarte de todo esto, Él, él es maravilloso. Él es, él, es, eh, él es, mejor dicho, Él pone palabras hermosas. Y recordemos que cuando uno es una calidad de líder, en la vida va a haber personas enojadas contigo porque te echaron tierra y te salieron flores quieren hundirte, quieren criticarte, quieren hacer esto y cuando ven esos frutos cuando ven esas cosas, pero ¿por qué? si yo le dije esto y, y yo le, trope, lo, le, le tropecé lo hice, lo hice tropezar o lo hice, o lo hice tropezar pero igual de caerse como que pasó lo sobrenatural es porque tú estás con Dios y eso es lo maravilloso mis hermanos y cuando vamos a a la palabra que es algo maravilloso que en isaías capítulo 6 versículo 15 que nos habla esa, esa visión y llamamiento de isaías dice entonces dije ay de mí porque perdido estoy pues soy hombre de labios inmundos y medio de un pueblo de labios inmundos habito porque han visto mis ojos al rey el señor de los ejércitos y eso es lo que le digo al Señor todos los días ay de mí porque, porque, porque estoy perdido al comienzo comencé a per estar perdido pues soy hombre de, de, de labios inmundos cada día quiero mejorar más cada día quiero ser mejor le, le pido al Señor y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, habitamos y lo que continuáis en este versículo porque han visto mis ojos al Rey el Señor de los ejércitos y lo vemos en cada momento que abrimos nuestros ojos en cada momento que podemos articular nuestros labios mover nuestras manos ver su creación ver el sol, ver la luna ver todos estos arbolitos los pajaritos pero a pesar de todo eso el Señor sigue amándonos sigue queriéndonos y como lo dice el Salmo 73, 22 tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti lo que quiere decir es que no lo conocíamos y no sabíamos lo que nos estábamos perdiendo y es cuando el Señor dice quiero un Quiero una calidad de liderazgo. Quiero un líder que se refleje y que se exijan a ellos mismos. Un pueblo mío que se exija cada día. Que realmente yo quiero tener un encuentro con cada uno. Porque recordemos que Dios es un Dios onipresente, onisciente. Onipotente. Él puede estar en todo lugar. Él mejor lo puede sentir de su Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo es lo es lo maravilloso que le puede pasar a un ser humano a veces yo digo Señor porque estas personas o como estos jóvenes que he conocido últimamente se han apartado por un mal testimonio se han apartado y, y lo que uno hace es orar por ellos a veces soy honesto, me frustro Pero no es mi carga Pero digo Señor Mi gran anhelo es que Ellos vuelvan a tus pies Te conozcan como tu Señor Y que realmente esos corazones Sean abiertos a tu Hijo Y tú comiences a procesarlo, Señor Y ten misericordia No le cuentes Señor Lo que Han hecho en el mundo Cuando volvieron al mundo volvieron a hacer lo mismo Cuéntale más bien lo, La parte que estuvieron contigo Y te conocieron Ese antes Como siempre lo digo <coughs> a, a, a, a, a, Un día alguien oró por mí Y pues le agradezco sus oraciones Pidieron por mí Y le doy gracias a Dios Que Él está con cada uno de nosotros en el nombre poderoso de su nombre. Santo eres, poderoso eres, Señor. Cienta, ciertamente, mira lo que dice la palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y eso es verdad. Esa es la parte de la calidad de un líder, de, de exigirse uno mismo, obedeciendo al Todopoderoso, al Gran Yo Soy. Que dio a su Hijo Y tenemos a su Santo Espíritu Y una vez más Y no, perdona que eso sea repetitivo Pero cada día yo le pido al Señor Que no aparte a su Santo Espíritu de nosotros Porque mi casa y yo le serviremos al Señor Esa es la esperanza Nuestras familias también En el nombre poderoso de Jesucristo Mira que el Señor también nos lleva a 1 Corintios capítulo 3 versículo del 20 al 21 que habla a los colaboradores de Dios que nos dice y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los labios que, que son vanos así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro entonces mira la, nunca te vayas a acreditar de nada siempre dale la gloria y la honra al Señor así como tú te exiges no eres tú, es el Señor que te está diciendo mejora esta parte de tu vida mejora esta parte de este aspecto de, de lo que tienes que hacer de aquello y de lo otro para que seas mejor ser humano para que seas como el, seas como el ejemplo de ejemplos no vamos a llegar a ser como Él Jesucristo pero buscando la perfecta del ejemplo de ejemplos que es Jesucristo en nuestras vidas santo eres, poderoso eres Señor nuestras almas te alaban, te glorifican y recuerda me, me, esa palabra en 1 Pedro 2.9 que no tengas miedo a ser diferente no tengas miedo si te van a criticar si criticaron a Jesucristo, su propia familia porque no a nosotros te da miedo a ser igual que todos los demás, yo sé que to eh, todos queremos que todo el mundo se vaya, pero seamos realistas: la misma palabra dice que no todos se van a ir. Se les habla, gloria a Dios, se ora por ellos, gloria a Dios. Pero no seamos igual para quedarle bien a todo, caerle bien a todo el mundo. Busquemos esa salvación, toda la esa salvación es independiente claro que sí, oremos los unos por los otros ¿me estoy poniendo trágico? no es una realidad, vamos a orar y seguimos orando que el Señor, tenemos una promesa pero así como el Señor dio esa promesa eh, cada uno tiene ese libre albedrío de reconocer al Señor como su, su Señor a nuestro Señor Jesucristo el Señor es claro, la palabra es clara comienza a leer la palabra porque una vez más, la misma palabra dice que mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Y vemos una generación que, mira, uy, esto, mira lo que me trajo el Señor. Yo había compartido que en los buses se ve la gente escuchando bobadas, viendo bobadas en los celulares. Pero mira que en la semana que pasó, uy, la gloria y la honra para ti, Señor. Porque yo sé que el Señor me escuchó. En un medio de transporte, este sé que es un hijo de Dios y es un líder que se, está, se estaba exigiendo a, ese, a él mismo para que llevara un nivel más de vida. Él estaba llamando y, y no te es que estaba haciendo chismoso, eso, no, es que él estaba delante mío y se escuchaba lo que él le estaba hablando, estaba reuniendo a un grupo de personas para hacer un momento de oración. Y él decía, vamos a orar por esto. Y las personas que estaban, eran un montón de personas, porque se desafortunadamente eh, pues, una vez más, yo podía ver, porque le estaba delante de mío, todo lo que estaba haciendo en su celular. Por más que lo evitara, pero se veía todo. Y nada, te lo digo sin mentirte, aproximadamente como unas 20 o 30 personas que él conectó para hacer un clamor por el pueblo de Dios Por esta nación de Colombia Yo quedé y dije Señor Lo que habíamos hablado en unas emisiones Y que la gente pierde tiempo Comencé con uno Ya comenzó a verse la diferencia En esa semana Creo que fue el martes Y ya para el jueves en otro, medio, en, en, otro, en otro bus, en el medio de transporte, había una señora a las 6, aproximadamente seis y 5, seis y diez de la mañana. Tenía, como la gente hoy en día, escucha sus cosas a todo volumen. Y yo siempre le, le, le, le pedía al señor, ¿por qué no voy a escuchar? ¿Será que algún día voy a escuchar a una persona que tenga a todo volumen su celular con... Eh, hablando de ti y se dio una persona teniendo a todo volumen su celular y, y se estaba predicando la palabra de Dios. qué hermoso qué hermoso es mejor dicho cuando yo vi eso dice yo dije señor esta palabra viene al momento preciso porque vemos la calidad de liderazgo en cada uno de tus hijos. Que se están exigiendo ellos mismos para que otras personas escuchen tu palabra, Señor. Y realmente sean un buen testimonio. Y sean esa luz en las tinieblas. Salen el mundo. ¿Tendrán falencias? Claro que sí. Como todos tenemos falencias. Pero yo, al escuchar este a este hombre, a este varón, había mucho ruido pero no importó el ruido, pero él estaba con su celular conectando aproximadamente 30 personas. Y le y yo creo que él era como el el, el, el ese líder que llevaba el control de todo porque como que le preguntaban y él decía, "Oremos por ello, por ello, por aquello." Yo decía, "Señor." En este varón se reflejan los niveles de exigencia que se fija él mismo para crecer más en ti. Está usando un teléfono de una manera inteligente, de una manera sabia, y está muerta también. la gloria y la honra para el Señor, porque ha escuchado nuestras oraciones, ha escuchado ese clamor que realmente la gente escucha. Yo sé que alguna gente le entró algo por ahí a los que están alrededor en la parte, en la parte de atrás de ese bus. Este medio de transporte. Le, a, algo, algo quedó. Una se le puso la semilla y gloria a Dios. Y eso y eso fue para mí un, algo de gozo. Que, a, que alguien que Dios me, que nos respondió en menos de, de un mes. Y y yo veía esta calidad de líderes, esta calidad de seres humanos. No les importaba. ¡Qué maravilloso! Y vamos a leer ahora sí, 1 Corintios capítulo 3, uh, versículo 20, 21, una vez más. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en, en los hombres. Porque todo es vuestro Mira que hoy vemos, mis hermanos Y te lo digo Viene una Una prédica y ya el Señor me dio La prédica Pero estoy esperando el momento que el Señor me la diga que, que la de Estos gobiernos que tenemos Por ejemplo aquí en Colombia Tremendo y, y viene con lo que dice en 1 Corintios capítulo 3 20 al 21 y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos ¿Crees, ellos creen que ellos van a poder arreglar todo todos quieren una paz una tranquilidad pero si ellos mismos no demuestran que, que son esa luz ese ejemplo para una nación que podemos esperar de los demás, o una vez más, pongo el ejemplo del cristianismo de hoy en día. Que hoy en día hay diversión, mas no la busca, no, no la el buscar del Espíritu Santo, el buscar del Señor. Vemos un cristianismo que la gente No, no, no, no me hablen de la palabra porque no quiero. Cuando dicen cristiano, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quiero, no. Qué triste, mis hermanos. Estoy diciendo que todos aquí no estamos, sino que todos, algunos, no sé, dónde, no sé en qué país pasa, pero en ese país que tú estás pensando. Mateo 23, 11, nos dice el liderazgo de servicio. Pero el mayor de vosotros será nuestro servidor. Vemos muchas personas que no quieren servir. Quieren que les sirvan. Y, y así no trabaja la cosa. El ejemplo de ejemplos nos enseñó a que debemos de qué? De, de, la, de lavar pies. A venir a servir. Y es por eso que hay una palabra que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14, dice, Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y mira que algo que me dejó impactado es, eh, eh, este versículo es que es difícil tirar piedras cuando estás ocupado lavando pies. Ya la mentalidad a uno le cambia hoy en día y lo doy gloria y la honra al Señor. Antes tiraba piedra mucho, hoy en día no. El que yo estoy lavando pies y tratando de hacer lo que yo pueda. Yo digo, señor, más de lo que yo puedo hacer, no no puedo hacer nada más. Antes me preocupaba eso. El que quiere, quiere. El que no, no. Por eso el título es, la calidad de un líder se refleja en los niveles de exigencia que, eh, que fija para sí mismo. ¿Tú quieres más talentos? Tú dirás, claro que sí. ¿Tú quieres más compromiso con el señor? sí me dirá, sí señor entonces tú mismo vas a fijar esos niveles de exigencia para con el señor el señor va a ser uy, sierva fiel siervo fiel, en lo poco has sido fiel te pondré más ¿por qué no te ha llegado esta bendición? bueno, porque no estás poniéndose esa calidad esa, no estás reflejando esa exigencia que fija, que estás fijando para ti mismo estás de pronto, ah yo mañana lo hago. Entonces, para todos que nos escuchan y nos ven, el Señor está diciendo: yo te enviaba a que laves pies también. Yo le lave los pies a los a, a mis discípulos. Y si el Señor lavó los pies, que no tenía que hacerlo, pero lo hizo para mostrar su amor, su humildad, su misericordia, su gracia. Porque hoy en día no lo hacemos. Y veo que hoy en día, por ejemplo, esas personas que ya tienen una posición de supervisor, gerente, eh, o, o estudiaron una, tuvieron la oportunidad de estudiar en tal, no sé qué, se creen las grandes cosas. Y precisamente hace dos semanas, el Señor puso en mi vida, en mi camino, una señora que limpia los baños, hacia aseo. Y esta señora me decía, me decía, ella me decía, Don Carlos, eh, ¿sabe qué? Y se puso a llorar, me parece tan, tan injusto que uno limpia y la gente no valora lo que uno hizo. Y me estaba hablando en la parte de los médicos yo digo, Dios mío, esta gente estudió medicina para ayudar a un ser humano y todo eso pero se creen tan, tan, tan son tan pedantes y eso me hacía recordar cuando yo eh, hace muchos años que me creía una persona tan pedante entonces esa señora lloraba decía, no es injusto uno se, ella decía a los colombianos, uno se mata 30, 35 minutos limpiando un baño mujeres o hombres y llegan y tiran así todo el papel higiénico, todo mejor, dicho yo, yo decía, no me sigas describiendo, y ya lloraba, llegó un momento que me dio la oportunidad de que yo orara por ella, y, y, y, y me pidió un abrazo, porque se sintió, eh, me pidió, yo dije, claro que sí, y déjame orar por ti, entonces, qué clase de líderes vemos hoy en día, ¿Qué clase de personas vemos hoy en día? Personas que les gusta humillar Porque te digo una cosa Una cadena con una cruz Cualquiera la puede usar Pero mi pregunta es ¿Pero eres capaz de llevarla? ¿Esa cruz? Porque si tú, como dice el Señor Toma tu cruz y, lleva, y llévala Paga ese precio ese es el líder que el Señor quiere ese es el liderazgo que el Señor quiere que en los momentos de angustia, en los momentos de realmente tormenta, claro que nos vamos a afligir pero ahí ya no sé cuánto tiempo tú llevas hay unos que han madurado más que otros pero que se vea realmente el cambio y ya Y una vez más, como lo compartí en una misión, el año pasado le dije a alguien, las decisiones que tú tomes en, este, en el año que viene, van a tener consecuencias buenas o malas para un futuro. Y así el Señor me está diciendo a través de su Santo Espíritu. Las decisiones como ese liderazgo. Y, como que se, y esos niveles de que se van a reflejar, que te estás exigiendo a ti misma o a ti mismo, van a reflejar muchas cosas. Pero después, que esos paños de lágrimas sean de felicidad, sean de gozo, de alegría. Lo logré, lo hice, cambié. El Señor me ayudó a ser transformada, transformado en alguien maravilloso. No en uno más del montón en el nombre poderoso Jesucristo santo eres, poderoso eres Señor mi alma te alaba y te glorifica una palabra maravillosa que nos trae el Señor si sí, es lo que compone eh, ser un líder es una responsabilidad ser un líder y ser un hijo de Dios es una responsabilidad grande porque la misma mira que hay una palabra que perdonar no es fácil a Jesús le costó la vida. Crucifica tu, tu orgullo. Todo líder que tenga orgullo. Ahí sí como lo voy a decir colegialmente. Y en vivo y en directo. Y al que le tocó, le tocó. Perdió el año. Y es lo que quiere el Señor. Que si todavía tenemos orgullo, comencemos a bajar comencemos a procesarlo. Porque la calidad de, de un líder se refleja en los niveles de exigencia que fija para sí mismo. ¡Wow! El Señor nos está hablando a lo más profundo de nuestros corazones. Mi, de mi, mi querida audiencia de aquí viene hablando con Jesús Copias y dando estos hermosos apuntes que el Señor nos da. Para que cada día realmente entendamos que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y, y mira que, recuerda que lo que dice Mateo 23.11, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Cuando en ese momento los apóstoles, los discípulos del Señor, bueno, ¿quién, quién, quién va a llevar aquí el líder cuando tú te vayas? No, todos somos líderes. Todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos eh, un proceso que hacer, mis hermanos de cristianos, en la gloria. Un proceso que el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. Eh, no sé cuánto, estás, cuánto tú necesitas ser procesado, procesado. Sí, ya va en cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero el Señor realmente quiere hacer... Algo maravilloso. Estoy buscando aquí unas, unos apuntes que había dejado por aquí. Ya lo encontré. Y la emisión del que viene muy pronto, mis hermanos, se ha titulado El capricho de un entusiasta. Y te invito a que la escuches. Y va a salir. Y va a salir. Va a salir un anuncio antes de que esta emisión sea. Uh, publicar el capricho de un entusiasta y eso es lo que vemos hoy en día caprichosos entusiastas y el Señor se les habla les habla, les habla les habla y no quieren hacer caso mi alma te alaba te glorifica Señor mente comentó algo tenemos tanto repertorio que únicamente llevamos ni siquiera la mitad y el Señor nos ha hablado a lo más profundo de nuestros corazones Qué hermoso es el Señor y cuando uno se deja direccionar por el Señor es hermoso mira que cuando la calidad de un líder se refleja en los niveles de exigencia que fija para sí mismo el tiempo te enseña a cambiar ya no discutes solo escuchas las opiniones y los consejos de la gente con buena energía si alguien se quiere ir de tu vida no lo detienes y si y la gente que te falla te alejas o no discutes aprendes que si algo te molesta lo evitas aprendes que si donde hay la ignorancia que si la ignorancia habla, la inteligencia calla, y así vivimos más felices, porque el Señor nos ha enseñado esto, y si no lo has aprendido es porque realmente estás perdiendo el alma, perdona como te lo digo, pero es una realidad que no podemos esconder, y es una verdad que necesitamos decirla. le podemos hablar bonito, y si habla bonito, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que tú te exijas y Él quiere tener un encuentro cada día más grande Y los ha tenido Como te bendijo el 22 Te va a bendecir también el 23 Y en el 24, 25 Hasta el momento que el Señor Si el Señor no ha venido Te va a bendecir grandemente Pero ya depende de cada uno de vosotros Depende de mí Depende de tu familiar Uno cumple entonces como una vez más en estos apuntes el tiempo te ha enseñado a cambiar. Ya no discutes como antes, ¿te has fijado? Solo escuchas las opiniones y los consejos de la gente con buena energía. Si alguien se quiere ir de la vida, no la detienes. Y si y si y si y si te fallan pues te fallaron. Y continuar con Cristo Jesús. Aprendes que si algo te molesta. La evitas. Y ya no haces caso. Tú sigues con. En tu camino. Y para adelante. Y te exiges a ti mismo. Y muestras que tú eres luz en las tinieblas. san en el mundo. Y cada día vas a aprender. Que donde la ignorancia habla. La inteligencia calla. Y así te estás dando cuenta. Que eres ese gran líder. Y que esas exigencias que el Señor te está, por, que te está poniendo en tu vida Van vale a decir mucho más Que lo que cuando digas que soy cristiana O que soy cristiano Qué hermoso eres Maravilloso Aquí en Cristianos en la Gloria Radio También en Facebook, Youtube nos, nos ven, nos escuchan Le damos la gloria y la honra a nuestro Madre Padre Celestial Nunca nos cansamos de decir que Como ves el letrero que está atrás Que Dios es un Dios bueno, es que bueno le queda corto la palabra Dios es un Dios maravilloso Y es por eso que Él también nos lleva en su palabra A Deuteronomio Capítulo 1, versículo 13 Que dice que las cualidades de un liderazgo Escoged entre, de, eh, de entre Vuestras tribus Hombres sabios Entendidos y expertos Y yo los nombraré Como vuestros jefes que cada vez que tú tomes esas, que tú tomes ese que, que, que escojas esas esas personas que realmente que sean direccionadas por parte de quién del Señor tú dirás pero es que la, esas personas son personas de que son personas de que no conocen al Señor claro que sí pero dile Señor dame la sabiduría para que estas personas Señor donde yo las ponga realmente sean luz y sal y te conozcan y que esos procesos y ese desierto te, te hayan conocido, que les sirva para que te conozcan a ti. Porque esos procesos van a ayudarlos a que, a que busquen del Señor. En el nombre poderoso es su nombre. Y lo que quiere el Señor: grandes líderes. Todos somos líderes. Somos ese gran sacerdocio. Ese real sacerdocio somos. El Señor, el Señor está buscando a esos oradores que lo buscan en espíritu y en verdad. Yo sé que tú eres uno de ellos Y siempre le, le vas a dar la gloria, la honra y el poder al Señor No te canses, a dar esa gloria y esa honra al Señor No te acredites de nada se Hemos visto últimamente demasiados que se acreditan Dios me libre, Señor Y como siempre le digo, Señor Si a un momento tú ves que me estoy glorificando Y te estoy quitando el crédito, apártame, Señor pues sígueme procesándome y no a desviar a las demás personas y hasta el momento pues ahí vamos y le pido al Señor que no quiero soltarme de esa mano y que Él siga adelante y yo siguiendo sus pasos del Rey de Reyes Señor tus señores, el ejemplo de ejemplos en el nombre poderoso de Jesucristo Hebreos Capítulo 13, versículos 7 al 8. Estos deberes de que aquí nos habla sobre los deberes de los cristianos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mira lo que dice aquí: alguna palabra. Este, este versículo es claro. Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron la palabra de Dios considera, Mira, escucha esto Considerad, considera, mirad bien Cuál ha sido el resultado de su conducta Si Señor está diciendo Si este pastor está haciendo bueno Y te está llevando una vida eterna Perfecto Pero si no Mucho cuidado e imita su fe Ahí está diciendo el Señor Y el versículo 8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Hoy los hombres son Mañana y fueron unos Hoy son otros, mañana Le dan una patadita. Y me ha pasado muchas veces Y gracias a Dios que Ya lo estoy entendiendo En el nombre poderoso de Jesucristo Santo, santo eres Señor Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, nos dice, Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Más claro no lo dice la palabra. Venimos a lavar pies, a dejar el pasado, a entregar esas cargas, a que la calidad de liderazgo que nosotros vamos a fijar son esos niveles de exigencia que nos vamos a poner nosotros mismos pero no te vas a, a llevar cargas como yo hace tiempo quería como llevarme las cargas y querían que las ovejas y que las ovejas eran mías las almas. no entendí entendí a, la, a las malas sí pero entendí el señor me decía no es que son mis ovejas son mis hijos y es al tiempo mío y yo pues sí señor comencemos conmigo mismo yo le dije el Señor pues es que es lo que debe hacer Comencé contigo mismo y ya después la gente va a ver lo que, lo que yo he hecho en ti y lo está viendo hoy en día el Señor pone esos jóvenes si el Señor pone esas personas es porque se ha avanzado ¿Qué falta Uf, demasiado que soy imperfecto sí que me falta profundizar más con Sí, claro que sí. Y le pido al Señor que cada día me llene de, de, de su sabiduría, de su humildad. Y siempre dándole la gloria y la honra. Y siendo ese, ese líder, llamémoslo me mejor, como ese gran embajador del reino de los hijos. Que podamos marcar esa diferencia. Que podamos realmente decir, allá va un hijo de Dios. No se proclama cristiano, pero hay algo diferente en él Como me pasa con estos muchachos Cada vez cuando me ven y estoy con ellos Cambian su forma de hablar Baja la temperatura de las groserías O cuando la dicen, uy perdón No quise decirla A ningún momento yo les he dicho que soy cristiano A ningún momento Pero ellos ven mi comportamiento, mi forma de ser Y me lo han dicho tú hablas diferente, tú te comportas diferente, pues yo no digo, soy no digo, no soy cristiano, no, no, no es que me dé vergüenza, pero estamos ganando esas almas, llorando por esas almas, para que el mañana, ellos digan, el Señor usó, ese instrumento, y por ese instrumento, entendí, que el Señor me estaba llamando, y quería que, yo también fuera, un gran, un gran líder, un gran embajador de reino en los cielos y que tuviera unas exigencias, un nivel de exigencia grande para que ¿para como, como yo conocí al Señor, mi familia también conociera al Señor en el nombre poderoso de su nombre, siempre dándole la gloria, la honra y el poder al Señor, nunca acreditándonos de nada, siempre agradeciéndole a, a nuestro hermano Padre Celestial, un provecho maravilloso ya para ir terminando mis hermanos cristianos en la gloria aquí en la fe que conquista esa fe que conquista que cada día nos lleva para hablar de ese Hablando con Jesús Podcast esa fe que conquista que hablamos todos los jueves siempre nos, ha, nos lleva también aquí en Hablando con Jesús Podcast que esa fe que conquista nos lleva a lo sobrenatural y a ser esos líderes que porque estamos, estamos, lavando, estamos lavando pies ya no, fijan lo que digan ya la cosa es diferente entonces, la gloria y la honra siempre van a ser para el Señor mis hermanos y pues, como te dije hay un antes y un después si ese antes eras una persona que discutías, peleabas, argumentabas pero hoy en día, bueno, estoy con Cristo Jesús me ha enseñado esto orar y ya punto y que eso te haga vivir feliz eso es lo que el señor nos está diciendo en esta misión de aquí en hablando con sus podcasts de cristianos en la gloria radio y también de aquí nos están viendo por facebook y youtube este ministerio radial fundación cristianos en la gloria radio cada día Dándonos ver el nuevo terreno en los cielos, nos escuchan en diferentes partes del mundo. La gloria y la honra para el Señor, no para nosotros. Como siempre lo digo, Él es el productor, el director, el dueño de todo esto. Entonces siempre dale en la gloria, la honra y el poder al Señor. Y el pueblo que te iba a leer, nos habla que la mano de los dirigentes, goberna, los dirigentes gobernará, pero la indolencia se sujeta a trabajos forzados. Qué hermoso, qué hermoso proverbio que nos dice el Señor aquí y mis hermanos de cristianos en la gloria esta ha sido una dimensión maravillosa que el Señor nos ha hablado nos ha hablado y, y lo digo gracias al Señor porque ese es el tipo de líder que queremos esos que están dispuestos a cambiar, a tener un un antes y un hoy a que puedan lavar pies a que no tengan miedo a ser diferentes a que puedan dejar un pasado y que podríamos avanzar más rápido si dejaras todo eso atrás nos cuesta algunas, lo repito claro que sí, pero eso es eso es lo que cada día estamos aprendiendo y lo que el Señor nos está enseñando una vez más, y lo aprendí siguiendo congregarnos, leyendo la palabra eh, orando no dejar de tener esa comunión con el Señor y que nunca te dejes que estas cosas te controlen las personas, el dinero y tu pasado. No importa lo que digan las personas. No importa, bueno, lo que, lo que pasó en tu pasado. Pero últimamente estaba entendiendo que, bueno, el único que me va a juzgar y me puede juzgar es el Señor. Cometí muchos errores en mi pasado. Sí, Señor. ¿Me avergüenzo de decirlo? No. Pero el Señor me ha enseñado a que todo pasa por algo. Cometí errores, pero Él me sacó. Y me está llevando es ese de desierto. Me está siendo, estoy siendo procesado y me está ayudando cada día a ser mejor. Y ya para terminar, vamos a, a ir a la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que nos dice. <coughs> pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa... ¿Cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? ¡Pum! ¡Bingo! El que le, el que le cayó, le cayó. Y ahí quedamos. Primera de Timoteo 3.5 Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿Cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Así le dije a alguien el año pasado. Se puso bravo. las no digo nada más que el Señor me lo bendiga mis hermanos, esto ha sido una misión aquí en con Jesús Podcast el Señor nos habló maravillosamente, lo amo amo al Señor que Dios te continúe bendiciendo y nos veremos en otra emisión aquí, aquí los domingos a las 7 de la mañana ahora Bogotá, Colombia siempre que el Señor nos permita las buenas nuevas del reino de los reinos, cielos y que también puedas escucharnos en esas clases, esas clases virtuales de los jueves a las 7 de la mañana sales esas emisiones y un mensajito cortico pero sustancioso que llega a lo más profundo de vuestros corazones y siempre agradeciendo al Señor porque nos da la oportunidad de poder transmitir estos mensajes y recordar que el Señor nos estaba por medio, de, por medio de diferentes cosas, diferentes personas. Entonces agradeciendo al Señor que Él sigue todavía esperando. Que tú seas ese gran líder, esa gran lideresa, y que le dé siempre la gloria, la honra y el poder al Señor. Mis hermanos, que Dios te continúe bendiciendo y nos veremos en otra bendición, en otra bendición y en otra emisión en aquí, en Hablando con Jesús Podcast. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Popcast.